Estamos hablando del sí, claro, que han, deseado, han decidido retirarse de los escenarios. Dos de los integrantes, que en realidad son los dos integrantes que quedan en la agrupación que fueron fundadores del de Elutié. Estamos hablando de Carlos López Pucho eh, y Jorge Marona. Los dos han decidido retirarse de los escenarios, por lo cual han decidido hacer una gira internacional, esta gira va a incluir toda la temporada de verano en el Teatro Ópera de Buenos Aires, allí en plena calle Corrientes, después van a hacer una gira por Chile, Colombia, hay varios países latinoamericanos, España también van a viajar hasta España, en España siempre les ha ido muy, muy bien, es que trascendió las fronteras este grupo, impresionante después te preguntaba también fuera de micrófono que esto derivó en, en algunas imitaciones si se quiere si en el mejor claro, sentido de la sí, palabra, sí, sí. porque acá en Mendoza... Casi, casi homenaje, claro, digamos, exactamente. ¿no? Eh, sí. como referencia a un a grupo Lelutier. que marcó, dentro del humor, marcó una historia. Sí, y una forma de hacer humor que a lo mejor no conocíamos hasta ese exactamente. momento. Exactamente. Más refinada. Más re, mucho más refinada, con, con, con, poca, con poca escenografía, si se quiere. Totalmente, sin nada, Sí. prácticamente. Estaba puesto todo. En el humor, sí. en un humor muy inteligente, humor lateral, otra, otro, otro tipo de humor que, como bien decían ustedes, no conocíamos demasiado. Y, y por supuesto, los instrumentos que eran parte del espectáculo, por eso eran le Claro, El exacto. luthier es eh, la persona que fabrica los instrumentos, Exactamente. es el creador de los instrumentos. Y ellos hacían este tipo de cosas raras, con la tapa del baño, <risa> este, convertían la tapa del baño en una especie de arpa, muy por ejemplo. Muy divertido, pero muy la, divertido. La, la verdad que eran insólitos, desopilantes. Eh, yo recuerdo haberlos ido a ver alguna vez en el viejo Teatro Rex de acá de Mendoza, que ya no existe, y, e irme llorando de la risa. ¿no? Porque era un humor completamente distinto A todo lo que conocíamos eh, Hoy por ahí vos decís Bueno, sí ya, ya sé de qué se trata no Porque claro, después de 55 años Sobre 55 los escenarios años. Claro, este grupo se fundó en el año 1967 eh, Eran cinco integrantes De los cuales tres ya fallecieron uh -huh. Y encima fallecieron Creo yo, dos De los que eran los más fuertes claro. Mustok y Rabinovich ...que eran los más fuertes... ...el hijo de Rabinoy eh, continúa hoy con es el uno grupo... De los cinco. ...y él va a continuar sí, sí, en la agrupación... Claro. ...lo que eh, pasa es que se pierde... Ya, ...ya para ir cerrando roditos... ...se pierde la marca de lo que fue... ...originalmente claro. el entier, Este, ...y ahora uno entiende que esos tres que quedan... ...arrancan con un nuevo camino... ...que a lo mejor tenga que ver con esa historia... ...pero ya con esa liberación de hacer algo nuevo ¿no? Ahora fíjate que hay algo en el humor de sí. ellos... ...en lo personal... Que, que, que ya es un sello también, no, no es solamente por la agrupación, porque López Pucho dice, este año cumpliré 77 años y Jorge, que es el, el marona, que es el... Quien también se retira 75 Nos sentimos vitales Y artísticamente creemos Que es nuestro mejor momento Dice él Pero a medida que Nos acercamos a los 80 Nuestros músculos y articulaciones Ya nos anticipan Que pronto Comenzarán a presentarnos Algunos impedimentos <risa> Está diciendo De una manera muy distinta A lo que lo diría otra persona ¿no? Que ya están grandes Para, para seguir rodando Por los escenarios eh, y el espectáculo, les cuento, con el que se van a despedir, vieron que Mastropiero sí. ha sido desde el día cero eh, motivo de, de, de, de muchos de sus espectáculos y se llama más Mastropiezos de Mastropiero. Uh -huh. si, si lo decís rápido te das cuenta que es un tropiezo de palabras de T y O muy, muy ingenioso. Eh, y Marona dice, es un momento para darle a Mastropiero el descanso que se merece después de tantos años de aventuras. Ni siquiera habla de ellos, habla de claro. un personaje que ellos interpretan sobre el escenario, ¿no? Rodito, muchas gracias. De nada.